Un buen día, ahora vamos a ver cómo exportar un archivo de curvas de nivel a un archivo CAD. Previamente debemos darle unos toques antes de exportarlas. Abro la tabla de atributos, clic derecho, Open Attribute Table. Aquí les voy a dar un truco para que cuando abran en AutoCAD conserve el valor de elevación. Conozco muy poco AutoCAD, pero en AutoCAD para que pueda leer la elevación necesito un campo que se llame Elevation. Entonces, para ello, vamos a crear un nuevo campo. Vamos acá en la parte superior donde dice Table. Clic. Seleccionamos Add Field. Y vamos a escribir exactamente como estoy digitando aquí: Elevation. De elevación en inglés. Tipo doble. Le damos a aceptar. Ahora debo copiar todos los valores del campo de contorno a Elevation. Si hago clic derecho, clic derecho, y me voy donde dice Fill Calculator. Simplemente es como copiar en Excel. Yes. En esta ventana me dice Elevation, el campo Elevation, que es igual. Aquí le digo que es igual a Contorno, el campo de Contornos. Le damos OK. Y me ha copiado toda la información en el nuevo campo Elevation. Ahora sí, que ya tengo lista la capa, simplemente la puedo cerrar, hago clic derecho, me voy en Data, voy Export to CAD. Tengo acá en Input Feature, Curva gis, pero para no exportar capa por capa, puedo incluir todas las capas dentro de un archivo CAD. Entonces en Input Feature también voy a traer polígono, y así evito tener un archivo CAD por cada capa. Selecciono el polígono. En Output Type selecciono el formato, en este caso está por defecto de WGR18, pero yo tengo AutoCAD 2017, entonces tendría que poner una versión inferior. Dejo en 2013 y voy a colocar de nombre lote LoteCAD. Le damos guardar, guardar. Me he exportado correctamente. Ahora paso a la carpeta donde tengo almacenados los archivos. Busco lote CAD. Aquí tengo el archivo lote CAD. Lo abro. Le digo continuar con la apertura del archivo DWG. Y listo. Aquí ya tienen las curvas de nivel. Y pueden comprobar la elevación. Por ejemplo de esta curva de nivel. 2025. Y esta curva de nivel. 2016. 2012. Y bien, espero que haya sido de su agrado. Si les gustó, no olviden darle una mano arriba y seguirme en todos los medios sociales. Muchísimas gracias.